Hola gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo más que especial, otra vez en mi canal, en el canal de los ruidos. Y estamos hoy en un vídeo de Fortnite. Sí, estoy volviendo a jugar a Fortnite, estoy volviendo a traer guías. Ya como visteis, traí la guía completa de los easter eggs de Call of Pero bueno, ahora me quiero centrar más en las guías de Fortnite, en las guías de Warzone, en las guías de Cold War, ¿vale? quiero pues hacer vídeos de lo que juego, simplemente Valorant, la serie que tenía, le voy a parar. De simple hecho, de que ahora mismo no estoy jugando absolutamente a Valorant y no quiero mentiros tampoco. En plan, guía para subir nivel en Rankeds. Cuando yo no estoy jugando Rankeds, es un poco de estúpido, ¿no? Pero en fin, la hipotenusa. Me he mordido súper fuerte la boca. Pero bueno, eh, que yo y mis bíceps decimos que dentro vídeo. Bueno, hoy os voy a enseñar cómo hacer que pase esto. Atentos. Lo oír, ¿no? lo voy a subir por si acaso. Mola, ¿eh? ¿Cómo conseguimos esto? Esto lo tiene muchos propuestos, además de que una cosa, voy a decir cosas que tiene de bueno esto. Una cosa, es satisfactorio, sobre todo en Fortnite por el tema de la edición, es muy satisfactorio al oído los directos y los vídeos pues ver a la gente jugar y ver cómo van que normalmente, gente como Mongral, gente como Benji, suena mucho el teclado, pero no es el teclado real, sino que es el programa que voy a enseñar ahora Bueno, el link lo tendréis en la descripción del programa, el antimicro no rayéis, no tengo nada raro, lo voy a demostrar por si acaso ¿Veis? No tengo nada, no tengo ningún tipo de... es para quitar el input lag, que eso lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Simplemente en opciones y configuración tengo algunas cositas cambiadas, ¿vale? Pero ya lo enseñaré Vamos a ir con el programa Mecha Case. Una vez tenéis el programa aquí abierto, lo voy a poner en grande para que lo veáis bien. Tenéis que ir primero aquí y tenéis que crearos... Vale, tenéis que ir a aquí justo y os, pre, os pedirá que os registréis, ¿vale? Os registréis, es súper fácil. Simplemente tenéis que poner nombre, correo y contraseña. No tenéis ni que aceptar ni que vincular nada. Y ya directamente vamos a ajustes, ¿vale? Cada vez que haga algo, vosotros en el programa tenéis que salir y entrar del programa, ¿vale? En este caso vosotros lo tendréis así, ¿vale? ¿Veis cómo ven no suena cuando uso el ratón? Entonces tendríais que activar estos dos, ¿vale? Salir del programa y volver a entrar, ¿entendéis, no? Cada paso hay que salir y entrar, salir y entrar. Vale, una vez ya lo tenéis, el sonido, que es este, os voy a explicar cómo cambiar los sonidos, ¿vale? Aquí tenéis la configuración del volumen, ¿vale? Podemos elegir de qué forma quiere que suene, en plan... Si lo queréis, estéreo, mono, confortable, estéreo tengo yo. Para que sea... Agradable al sonido, ¿vale? Y el volumen Lo podemos subir aquí Para que suene como reventando Para que no suene O simplemente para que suene un poquitín Tema sonidos ¿Qué sonidos podemos elegir? Hay muchísimos tipos de sonido, ¿vale? Buick Caps. Aquí por 5 euros podéis comprar Caps. Las Caps se utilizan para esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo 200 En este caso no me podría comprar ninguna Podría de... pues esta, la de Macbook, ¿vale? Y Yo, por ejemplo, la descargo La puedo probar Puedo probar todas y... Como veis, suenan distintas. Gateron… ¿Veis? Cada una suena distinta. La Cherry Blues está muy bien. No voy a ir descargando todas porque. Uy. Carmen Rodríguez. Muchas gracias por suscribirte. Bueno, y una vez lo ya tenéis configurado. Podéis cerrar el programa. Se queda en segundo plano abajo. Entonces ya para lo que haga, como veréis suena las cosas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un ejemplo de cómo se ve in game. Voy a meterme en el Fortnite y voy a enseñar un me voy a meter a construir, construyo mal, eh, no quiero que penséis que soy el puto amo, para que veáis más o menos cómo suena y cómo se ve. Bueno, ya estamos dentro, estoy entrando a mi isla, para que veáis más o menos cómo suena, ¿vale? Como veis, no es que construya mucho, o sea, me conecto poco a Fortnite últimamente, llevas un juego de tres meses. Estoy todos los días en directo en Twitch, ya sabéis. No Fortnite normalmente, Warzone más, pero Fortnite también juego. Y atentos como suena. O sea, Me flipan colores. Y una cosa que tengo que añadir de todo esto, te ayuda muchísimo, no sé si habré dicho ya, a la concentración. O sea, yo cuando estoy jugando y estoy escuchando las teclitas, juego muchísimo más concentrado. Porque estás como más focus en lo que estás haciendo, te sale todo bastante mejor. O sea, yo, desde que me he puesto esto, puedo asegurar que juego bastante mejor. Y vamos a acabar así, cayéndome. ¡Pum! Chicos y chicas, nada más que añadiros, un besazo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido, que me apoyéis, que dejéis un like, que os suscribáis si queréis más tutoriales de Fortnite. Y nada, un besazo a todos y todas. Nos vemos en un próximo vídeo. Yeah.